Bueno, a ver, uh, aquí ya han hablado unos señores que saben mucho lo que dicen y ahora vamos a, a aparecer Ciudadanos Cero y yo, que somos expertas en metatestos de proyectos porque no saben lo que decimos, ¿no? Uh, muchos de vosotros nos conocéis y somos gente que, que estamos en mil cosas y entonces uh, entramos hace cosa de un mes o así en el proyecto de prensa indignada e internacional que se llama People Witness, ¿no? no solo la, la gente la cantidad de streamers que hay porque hay algunos mucho más consistentes y otros menos pero que la gente les entrevistamos a las manis y dicen ah eres people witness o sea ya nos empiezan a conocer uh, la idea de lo que es people witness exactamente la va a explicar Sergio pero uh, estamos pensando en el tema este de be, be media sabes una persona una cámara lo que más teme hoy en día el mal es que los pillemos en acción y eso lo hemos comprobado porque el 29 estábamos juntos, como 8 o 10 streamers, de los cuales 7 habían recibido hostias, ¿vale? O sea, la proporción era muy gorda. Pero cuanto más streamers seamos, más difícil va a ser pillarnos a todas. O sea, teníamos literalmente también, uh, hay talleres que nos emitimos por streaming y entonces un taller pues como este que está de puta madre, pues, lo va a poder ver gente no solo internacionalmente ahora, sino que también lo pueden ver dentro de dos días. cuando Si no han podido venir, lo verán entonces tranquilamente y tal, ¿no? Entonces, Sergio quería hablar mucho, pero venga. Bueno, un poco lo que ha dicho ella, que se les ocurrió más o menos, eh, se diagnosticó un problema, que era que lo que ellos han explicado de los requerimientos técnicos para hacer streaming, el problema era que implantación de móviles con 3G, cobertura 3G, eh, se estaba haciendo mucho menos streaming del que se podía hacer y estábamos infrautilizando esto como, como técnica en el activismo, sobre todo por lo que estábamos viendo de otros sitios, pues Estados Unidos, Inglaterra y todo esto. Y a una parte de los de acampada de escena internacional se les ocurrió... Eh, también un poco en línea con lo que explicaba Toret eh, hace un rato, que en Internet se trata de no de hacer cosas y lanzarlas, sino de lanzarlas e eh, ir haciéndolas, un poco con el feedback y todo eso. Entonces lanzamos People Witness y ya, y ya iríamos sabiendo lo que era. En principio fue una especie de asociación de streamers que nos comprometíamos a hacer streaming, pero fue muy muy bien, hubo muy buena respuesta y básicamente teníamos ya un montón de streamers. Entonces nos hemos dedicado, por ejemplo, a hacer estudio, eh, ir cogiendo los vídeos que va haciendo la gente e irlos eh, filtrando, irlos etiquetando irlos difundiendo eh, y vaya, está funcionando muy bien no sabemos a dónde vamos a llegar estamos aquí pues porque somos los de la parte más comercial y porque somos los únicos que quedan sin hostiar después del 29 <risa> tenemos que redefinir también la estrategia de seguridad porque tal. pero que bueno, que básicamente son tres cosas, una es información eh, yo no creo que seamos periodistas ciudadanos ni nada, pero hay gente que apuesta por la línea informativa en People Witness. Otra parte que es contra videovigilancia. No hay mejor antídoto contra la brutalidad policial que la información y tanta lucha armada y tanta mierda. Y al final lo que les aterroriza es que les saquen una cámara. Eh, tiene una parte de seguridad muy buena que es el estarse todo almacenando en un servidor en la nube. Cuando te vienen a pedir la tarjeta, además estamos seguros, lo que también explicaban hoy, que lo que, que lo que vale hoy no va a valer dentro de seis meses, que esto va todo muy rápido. Eh, dentro de seis meses estamos seguros de que las cámaras, las videocámaras, almacenarán en la nube directamente. Empezarán a salir los primeros aparatos. Y, se trata de, y luego una tercera función que es la de política open source. Que todas nuestras reuniones, todos nuestros debates, todas nuestras asambleas están grabados. Eh, somos muy conscientes del... Bueno, eh, más o menos hemos ido desarrollando una parte de recursos que serían bastante complementarios de los que han expuesto nuestros compañeros y simplemente lo que... Sí, pasaremos todos los enlaces en este pad que hemos hecho en sucio de las notas. Eh, se trata de que en estos momentos tenemos tres tiempos. Uno sería el de emitir, otro sería el de difundir y otro sería el de narrar ya en estudio e intentamos que cada streamer esté implicado en las tres partes y simplemente queremos explicar técnicamente lo sencillo que es en solo tres pasos, tipo comerciales puerta a puerta, <risa> para que la máxima gente aquí se anime a streamear. La idea básica es que es tan sencillo como tuitear una foto una vez que te has hecho la cuenta y las cuatro cosas que hay que saber, lo que es disparar, es tan sencillo o más que tuitear una foto. Entonces ahora le paso a mi compañera. Bueno, no sé si no lo has presentado. Él es ciudadano cero, yo soy ok es me, que me llaman OCO, OCO, OCO OTA, o OCOs, etc. Vale. Um, vale, pues os voy a explicar ahora simplemente unas cuantas cositas que son a nivel técnico o ni siquiera técnico, o sea, práctico. Nosotros desde aquí, desde Barcelona, apostamos muchísimo, el 15 de Barcelona apuesta mucho por bambuser, que es lo primero que habéis presentado vosotros, y no solo nosotros, sino que muchos, o sea, en Estados Unidos se usa Ustream y se está pasando a Bambuser. Eh, en Oriente también se están pasando bastante Bamboozer porque funciona un poco mejor y es un poco menos mangui. Eso es lo primero. Entonces, si vais a empezar a practicar, probar con bambúser primero. Es muy fácil bajártelo, lo he explicado, es súper fácil. Si tenéis cámaras tre, uh, te, si tenéis cámaras, uh, de estas para ordenador y tal, uh, pues mucho mejor, porque uh, los streamings buenos, buenos, son, o sea, cuanto más calidad tiene la cámara y tal, queda mejor. Pero también hay que pensar que si se usa mucha solución. Cuesta más que suba el streaming y cuesta más que baje peña que no tenga mucho ancho de banda. Entonces hay que jugar un poco con eso. Um, streamer, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos intentando unificar, de hecho yo tengo dos cuentas, unas cuantas más también, porque estamos haciendo para el streaming de guerrilla en Barcelona, cuentas que se llamen peoplewitness.cat.el usuario que tú quieras. vale Esto es muy importante, porque cuando están pasando cosas eh, en la calle, lo que hacemos es monitorizar en Mabuzzer Las cuentas que empiezan por People Witness De hecho en Valencia también están usando lo mismo Empezó con la revuelta estudiantil Entonces se abrió un People Witness allá punto .vlc Y están haciendo el mismo sistema Con lo cual ya, si buscamos en Mabuzzer People Witness Nos sale también Peña del resto de España Que está haciendo el mismo método Claro, cuanto más gente usemos el mismo método Más fácil es que nos veamos todas Y que sepamos de qué va la cosa Y que estamos en contacto Otra cosa más Uh, muy interesante lo que estaban comentando antes de que se podía vincular el Bambuzer con nuestras cuentas de, de Facebook y todo esto. Nosotros, como People Business, lo que nos interesa más es vincularlo a Twitter. Podéis vincular a todo lo que queráis. Pero lo que es muy importante es que, como de momento uh, el streaming y el Twitter está funcionando de puta madre junto. ¿Vale? sea para streaming de guerrilla o sea para otras cosas, porque ahora, por ejemplo, vamos tuiteando a cada dos por tres el enlace para ver el streaming de esto, porque la gente se engancha a cabo de tres horas y ve el trozo en el que estás y tal y cual, es muy importante tener un Twitter al que lo vincules. Que si sois una asociación o una comisión o una asamblea, pongáis el Twitter oficial de asamblea. Y si sois eh, personas como nosotros, que estamos en 5.000 cosas, quieres el tuyo propio y luego a lo mejor para alguna acción concreta, pues es muy fácil desvincular un Twitter y ponerlo en otro también. Si para una cosa concreta quieres que salga ahí. Y entonces también en los momentos cuando ponéis el título, o sea, hacer el streaming, eh, tenéis que poner un título que es muy fácil. En la misma cámara del móvil hacéis clic en la parte de, del título y se, y se puede cambiar el título, ¿no? poner siempre el hashtag PeopleWitness porque nosotros vamos monitorizando también en Twitter cuando sale PeopleWitness y poner también uh, un hashtag que sea el que se esté usando para eso, o sea, si por ejemplo estamos haciendo un streaming de aquí, sería por ejemplo um, hashtag Comradical para PeopleWitness, luego si quieres poner más título para explicar, de puta madre, ¿no? Otra cosa más pues que a ver, como somos nosotros somos un enjambre de pequeños hermanos ¿Vale? Hemos estado en la época de la, de la, de la V ocupada, tal y cual, estamos retransmitiendo las la asambleas, o sea, me traía no sé cuántas asambleas en dos días, porque estaba retransmitiendo desde Media de Barcelona. Pero, o sea, eh, de verdad, o sea, venía la prensa real que cobra un pastón y aparecía cuando se han acabado las cosas. Y estábamos nosotros ahí retransmitiendo todo súper rápido, con peor calidad, pero además, pues mira, la gente te habla a ti porque eres colega. Y no eres un señor que viene aquí a decir que después que has quemado un container, ¿no? Eh, es muy importante, cuando estamos transmitiendo cosas largas, cuando estamos transmitiendo más y cosas así, ir hablando, explicando nuestras cosas, porque tampoco somos la prensa. Nosotros somos personas y cada persona da su punto de vista a las cosas, ¿no? Es muy importante, en ¿no? la Peña, antes de entrevistar a la persona, estás así manteniendo uh, la cámara a otro sitio y preguntas, ¿puedo hablar contigo un momento? Separate para People Witness. Hola, venga, hablas, ¿no? Se puede entrevistar a gente sin enfocarle. También hace falta enfocar las caras. Puedes estar hablando con gente que le explique lo que ha pasado mientras estás viendo pasar a la gente. Puedes enfocar las manos, puedes enfocar los pies, puedes enfocar una pancarta. ¿sabes? Las caras no son lo único que te transmite. Entonces, cositas así. Y, y bueno, hacemos muchos, muchos talleres a menudo en Barcelona, fuera de Barcelona, donde hablamos un poco más de todas estas cosas. Streamings. Por eso es tan importante que, que las cuentas, si os interesa colaborar, pues que las cuentas tengan lo de People Witness de antes, antes de poner vuestro, vuestro nick, y que lo vinculáis con Twitter y hagáis el hashtag People Witness, porque nos facilita mucho encontrar, porque aún así, pues el 29 la manera que había de información. ¿sabes? O sea, para encontrar los streamings que había en, en ese momento, que soy en, en vivo y tal. Pero entonces, pues, por ejemplo, había una pantalla, dentro de la pantalla que hay, pues había en grande el streaming que estaba con mejor calidad y que tenía más interés y al lado, pues a lo mejor un streaming de lo que estaba pasando en otro punto de Barcelona o cuando habían cargas habían hecho un streaming con sonido de la zona de cargas y luego un streaming de una zona en la que estaba la peña ahí con sus banderitas de comisiones y no les pegaba a nadie y tal ¿no? eh, también íbamos poniendo imágenes y tal, también hay eh, cuando haces el estudio puedes poner un scrolling de texto que informa y explica mejor lo que hay ¿no? entonces íbamos poniendo las noticias más importantes que se hayan en, en Twitter en el caso de 29, pues cosas que venían de la agencia 29 o de tuiteras de confianza que sabes que nos se están inventando rollos las íbamos poniendo en castellano y catalán en, en un texto de strolling o sea, se puede hacer todo complicado que tú quieras la parte esta de, de, de edición y de meter varias cosas el tema del dron El 29 nos apareció un tío que tenía un dron también, pero al final como se lió tanto no nos atrevimos a sacar a la calle porque, porque si nos estaban apareciendo a nosotros el dron iba a desaparecer seguro vamos y ya está, o sea, es muy fácil de hacerlo eh, la parte esta de estudio es un poco más complicada y, y requiere un taller un poco más complicadito pero si vosotros os estáis metiendo nosotros podemos ir usando para estudio y además, pues cualquier día que hay movidas de estas podéis venir al estudio y os vamos a enseñar cómo se hace, que es más fácil que hacer un taller y tal que también los hacemos una cosa, me toca hacer de, de mala eh, porque aparte de streaming estaba también la idea de que explicáis un poco Canal IRC, ¿no? formas de. Entonces, si ¿sí podemos pasar a IRC para no comernos todo el tiempo y seguimos la discusión en, en la red.